La libertad de conciencia, en definitiva, es un derecho ¿no? de, la, de la persona de poder, de una manera autónoma, libre, etc., tener cualquier tipo de creencia, cualquier tipo de actitud de ideológica, eh, metafísica, etcétera y que pueda eh, desarrollar digamos, esas creencias o vivir conforme a esas creencias sin impedimentos. A mí me gusta decir que es personal, la conciencia pertenece únicamente al individuo, no pertenece a la colectividad, no pertenece al Estado, no pertenece eh, a ningún grupo. También los, los menores, los niños... Eh, tienen derecho a esa libertad de, de conciencia y, además, a ser, a ser eh, protegida. Se reconoce como uno de sus derechos eh, fundamentales. Yo pego a mi niño porque me da la gana, porque es mi hijo. Eh, ese era el panorama de la patria potestad antes de la Constitución Española. Poder. Hablaba de poder y de autoridad. Hay un nuevo derecho de menores a partir de la Constitución Española. El menor de edad ya es pleno titular de los derechos y libertades fundamentales. Lo que debe primar sobre la libertad de conciencia de los padres es el interés superior del menor, sobre todo en aras al libre y pleno desarrollo de la personalidad del menor, que es de lo que se trata. La mejor manera de proteger a la infancia es promover su autonomía como sujetos. ¿no? Sin embargo, a veces nos olvidamos de eso y lo que hacemos precisamente es irles diciendo lo que tienen que hacer pero no eh, ayudarles a desarrollarse como individuos que al final pues sean autónomos en la toma de sus propias decisiones. Todavía se atribuye a los menores de edad determinadas creencias o religiones, bueno, que es tanto como decir un niño ateo, un niño comunista o un niño neoliberal. Hay que partir desde de, de la base de que los niños y las niñas no tienen religión, como no tienen ideología política, ¿no? que igual que no se les permite votar porque no son maduros eh, para distinguir la diferencia entre un socialdemócrata, un liberal o un comunista, yo creo que para formarse un juicio, un niño, sobre lo que es la divinidad de Jesús, la Trinidad o, u otros dos más religiosos, eh, eh, no está capacitado. Realmente las religiones son inteligentes, ellos saben que la mejor manera de seguir creando adeptos, digamos, es desde pequeño incidir en sus conciencias ¿no? y todo eso evidentemente es una vulneración de ese derecho que tiene el niño a crecer en libertad y a desarrollarse y a desarrollar la plenitud de sus, de sus facultades para poder elegir después qué tipo de, qué tipo de, de, pues de creencias o de ideologías quiere tener. Eh, hay chavales que dicen, oiga, ¿y no es adoctrinamiento el que no se, se nos se hable de los derechos del colectivo LGTBI? Eh, hay que explicarle, a, a, no solo a los chavales, y a los padres de los chavales también, que el reconocimiento de derechos a determinados colectivos, eh, eso forma parte del desarrollo de la democracia, de la amplitud de la democracia y de la convivencia entre todos. Esos derechos que además eh, son, son aprobados en, en las cámaras legislativas, son derechos de obligado cumplimiento y de obligado aprendizaje, porque son los que van a conformar su conciencia cívica eh, el día de mañana. que Esto al final es una cuestión de mucha educación ciudadana, hasta que no entendamos eso, que no entendamos que los menores no son algo de nuestra propiedad, que es una responsabilidad de un padre educarlo en autonomía y educarlo en, en, para que sea un ser independiente, que piense por sí mismo, etcétera Pero esto no está en la mente de todos nosotros.